Eh, ...cosas que pasaron esta semana, ¿no? Sí, o continuidad de cosas que venimos... Claro, claro. ...contando que estaban por pasar. Recuerdan uh -huh. que nos habíamos quedado la semana pasada... ...adelantando dos cosas importantes... ...que iban a pasar esta semana... ...y que tenían como epicentro un mismo lugar... ...que es el Congreso Nacional. Eh, uh -huh. Y podemos decir... ...una de cal y una de arena... Ajá. Una salió bien, la otra no salió. A ver, ¿por qué? Porque la primera se trataba de algo que hace mucho estábamos queriendo que suceda y sucedió. Tenía como escenario la Cámara de, de Diputados, la Cámara Baja, y se trataba de una jornada de debate sobre un montón de iniciativas, la mayoría de ellas ya presentadas desde hace mucho tiempo, y de leyes y de iniciativas que van en el sentido de democratizar la comunicación, universalizar el acceso, un montón de temas que habían quedado medio tabú en la agenda de gobierno y que tomaron un reimpulso, entre otras cosas, a partir del eh, intento de magnicidio a la vicepresidenta y de otros elementos. Y dijimos, bueno, qué bueno que esto vuelva a aparecer en agenda, ...veamos, veremos hacia dónde prospera... ...pero eh, interesante por lo menos que vuelva a ser parte... ...la segunda tenía como escenario la otra cámara... ...que es la Cámara de Senadores... ...ahí se iba a tratar la segunda media sanción... ...a la prórroga de asignaciones específicas... ...estos fondos que financian la cultura... ...la comunicación uh -huh. comunitaria... ...que se vencen el 31 de diciembre de este año... ...bueno, eso no sucedió... ...volvió a patearse el tratamiento de esa medida... ¿Qué pasó? Copó la parada otro tema de innegable necesidad también, ¿no? Como es la ampliación del proyecto de ampliación de la Corte Suprema, que se aprobó. Pero bueno, el punto es que mientras eso que bienvenido sea sucede, esto otro que hace mucho tiempo está dando vueltas, sigue sin suceder. En relación a la primera... Vamos a escuchar la intervención del responsable de políticas públicas de FARCO, Néstor, histórico presidente de la Red Nacional de Radios, Néstor Buso. Vamos a escuchar un minutito y medio del audio que tenés ahí, Isa, y eh, vamos a hacer algunos comentarios al respecto. En, en segunditos, nada más, mientras eh, lo buscamos. Eh, Además, eh, movilización tremenda en la calle, en el, en el Congreso, dentro del Congreso, pero también a, afuera, esto hay que decirlo, todos los, eh, desde Farco y medios comunitarios estuvieron eh, ahí en el Congreso el jueves pasado, mientras esperaba que esto se discuta, se debata y tenga una, una respuesta, eh, como decías vos, eh, bibliotecas populares, el famoso Unidas por la Cultura uh -huh. y el no al apagón cultural, estaban ahí bancando la parada, ¿no Pablo? ...es que cada vez hay más preocupación y por lo tanto más organización y más movilización... ...por esto que decíamos, pasa el tiempo y el pescado sin vender, los fondos sin prorrogar... ...y la cantidad de sectores afectados son muchos, eh, realmente, no, no... ...estamos hablando del cine, estamos hablando de las bibliotecas, estamos hablando de la música... ...estamos hablando de los medios comunitarios como este, entonces se empieza a aumentar la impaciencia y, eh, bueno, se, se aumenta el tono de la, de la movilización. Eh, Ahora sí a de, podemos a escuchar, Pablo, a Néstor Buso. Vamos a... Dale. La norma impuesta por decreto por Macri continúa vigente. Y más grave que eso. Ni siquiera eso se cumple. El Consejo Federal de Comunicación, ámbito de debate sobre políticas de comunicación, no existe, nunca fue convocado. Ni siquiera el creado, junto con el ENACOM, por el macrismo. Ni siquiera ese. Resulta que la televisión, si está conectado a un cable, no es televisión. Eh, bueno, eh, eso tiene muchas implicancias, claro, en lugar de debatirlo como... Servicios de comunicación audiovisual es telecomunicaciones, entonces en el ámbito internacional en lugar de regirse por las reglas de la UNESCO se rige por las reglas de la BMC, con todo lo que eso significa y entonces queda desregulado. Y el 33% de las frecuencias para el sector sin fines de lucro no llega al 5% hoy. ¿Y qué se hace para fomentar ese 33%? Eh, y hay muchas radios que funcionan hace más de 30 años y todavía no tienen licencia, no porque no quieran tenerla, sino porque el Estado no le da la posibilidad de acceder, de concursar siquiera. Bueno, en las grandes ciudades particularmente, las 17 regiones que llaman zona de conflicto. Eh, como bien dijo el compañero Luis Arranz, el Fomeca, el fondo de fomento medios comunitarios que el macrismo intentó destruir pero que conseguimos sostener. Eh, del 10% nunca se llegó al 5%. Claro, este es otro tema eh, más claro. allá de, de el, el, el, el que no se extinga el fondo, los fondos específicos eh, son que ya, si ni, se siquiera se, eh, claro, ya ni siquiera, claro, ni siquiera recibimos lo que debemos recibir. Claro. No es que se extinguen, pero estamos en pleno cumplimiento, no. No se cumplen aún hoy que eh, son legales y legítimos, digo. Eh, entonces ya, ya partimos de una base bastante eh, negativa. Exacto, elegíamos ese fragmento porque eh, habla de cosas que existen y no se cumplen. En una jornada donde se se ponía el foco, y bien que se haga, en nuevas iniciativas para impulsar, es importante siempre recordar que las iniciativas y los marcos legales, si después no se hacen política y quedan solo en el papel, la cosa se, se complica. Ahí hablaba Néstor de los decretos macristas que siguen vigentes. El Consejo Federal de Comunicación es un espacio... Donde supuestamente de, desde las radios y desde los sindicatos de trabajadores de la comunicación y los gobiernos provinciales y las sociedades de autores y los pueblos originarios y las universidades hay un lugar de debatir la política, ese, con, ese consejo fue disuelto por el decreto macrista que lo reemplazó por otro consejo, más acotado, donde por ejemplo los medios comunitarios de tener tres representantes pasábamos a tener uno, los sindicatos lo mismo. Pero ese otro consejo tampoco se convocó nunca, entonces no hay Consejo Federal de Comunicación y así con un montón de otras cosas. Repasamos rápidamente qué otras iniciativas se pusieron en la agenda. Bueno, la ampliación de competencias de la Defensoría del Público, de que este espacio pueda ampliar su capacidad de intervención, de dar recomendaciones, de... Eh, defender derechos que las audiencias puedan considerar vulnerados en cuanto a tratamientos de determinados temas, invasiones a la intimidad, exposición, bueno, un montón de cosas en, al universo digital y no solo a la radio. ¿Qué compañera? Parámetros para la publicidad, para la distribución de pauta publicitaria oficial fomento al pluralismo y la diversidad informativa, grabar las plataformas que paguen impuestos y que con eso se fomente la eh, producción nacional, gratuidad en el acceso y uso de sitios, plataformas y aplicaciones públicas del Estado, por ejemplo, en plataformas educativas que no tengan cargo, la famosa prestación básica digital obligatoria que estaba en el decreto 690, que todo el mundo tenga acceso a, a esto que hoy es básico para desenvolverse en la vida que es Internet, y bueno, una serie de cosas de las que ya hemos hablado y vamos a seguir hablando. Entonces, la positiva, esto sucedió, habló un montón de gente muy representativa y se manifestó, vamos a ver si se concreta, una voluntad de desempolvar muchos de estos proyectos de ley y que empiecen a caminar finalmente en el Congreso. La otra, decíamos, y vamos a volver al escenario que nos eh, un poco nos pintaba Sofía hace un rato, Dos días después de esta concentración en la puerta del Congreso también, iba a ser para celebrar, fue un escenario de una nueva frustración y de un tratamiento postergado de las asignaciones específicas. Escuchamos al presidente de Farco, Juan de Luz, ahí en la calle, frente al Congreso Nacional, en, este, en esta convocatoria eh, impulsada, entre otros, desde la Multisectorial Unidos por la Cultura. Compañeras, gracias por esta convocatoria, esta convocatoria que no se cayó, que se mantuvo más allá de lo que pasaba el día de ayer, los sectores iban a venir igual, las organizaciones iban a venir igual, se iban a juntar como se está haciendo y se está demostrando. Como bien decían los compañeros y las compañeras antes, si hubiésemos escuchado bien algunos argumentos que se decían del secreto, de por qué los juegos de asesoría científica tenían que terminar realmente. Era lamentable y difícil. Básicamente, cerremos el país en la capital federal, llamemos a cinco productoras que firmen en Palermo con un croma de fondo, para que queremos todo lo demás. Eso ha llevado a argumentos muchísimo más técnicos. Discusiones que la estamos viendo en otros temas. la estamos viendo alrededor de la discusión sobre las plataformas, sobre publicidad oficial, sobre la forma en la cual se va a definir los próximos 50 años en la Argentina. Porque más allá de que hoy estamos hablando de 50 años, y podría haber sido 100 sí, cantidad de años, o podría haber sido más o menos, 50 años es un buen tiempo para pensar qué país vamos a tener, qué modelo de Estado vamos a tener. Hay sectores que levantando la bandera del republicanismo lo único que quieren es juntar más fondos para tener mayor discrecionalidad. reglas claras, transparencia, que la comunidad esté más cerca del Estado nos importa poco y nada. Ahí escuchamos, ah, Pablo. Exacto. Junto con muchas radios y muchos medios de comunicación que se acercaron y que estuvieron ahí participando de esto que iba a ser una vigilia, que iba a ser bancar, durante todo el tratamiento, como se hizo en diputados para celebrar la aprobación, bueno, vuelve a postergarse, números muy finitos, recordemos esto, como es una ley que eh, trata de cuestiones impositivas, se requiere lo que se llama una mayoría especial, que no es la mayoría de eh, los legisladores y legisladoras presentes, sino del total, se tiene que levantar 36 manos, ni una más, ni una menos, entonces, donde uno se enferma, no viajó desde su provincia, teniendo en cuenta que la oposición sigue férrea eh, y algún costo político deberá pagar por eso entre sus conexiones en la cultura, la comunicación, y su, uno supone en, en estar en contra, bueno, se requiere eh, milimétricamente esa, esa mitad más uno del de bloque del frente de todos y algunos monobloques provinciales como el de Córdoba y Río Negro para que se sancione, bueno, el contexto de tratamiento de la corte no daba para que eso suceda, se vuelve a patear en la prórroga de las asignaciones específicas, siguen en vilo la producción nacional de cine, el fomento a los medios comunitarios, a la música, al teatro, a la Defensoría del Público y demás, eh, hasta una nueva convocatoria, veremos si sucede, ojalá, la semana que viene.